Lo viene haciendo con frecuencia y trayéndonos mucha información y se ha convertido en un modo de productor, ya podemos sí, decir sí. el título ya se lo ganó para mí, tal cual. <ríe> Al licenciado Mariano Torres y hoy nos acompaña también otra de las profesionales que integran caminos aquí en Venado Tuerto y hablamos de la licenciada en nutrición y también profesora universitaria, Lara Bolatti. Así que para ambos, gracias por acercarse. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo Mirá, bien? ¿cómo va? Y por supuesto cuando planeábamos esto, como siempre también Mariano, gracias por las sugerencias, la orientación en los temas, pero fundamentalmente hoy vamos a ver el tema del entrenamiento y la fuerza quizás, uh -huh. no solo desde la función de formar músculos, sino también algunas otras funciones que tiene y cómo esto también se debe complementar con la alimentación. Exacto, sí, más que nada el entrenamiento de la fuerza es hoy eh, la base de poder estar saluda saludable no solamente hoy, sino en un futuro. no como se dice, el músculo, eh, lejos de, de la visión estética que comúnmente tiene, eh, está bueno pensarlo como un seguro de vida para, para la longevidad, para la vida adulta. Eh, muchas veces se dice que a los veintitantos hay que entrenar y generar masa muscular eh, uh -huh. con entrenamiento de la fuerza para todo lo que es la estética, después de los 40 para lo que es la longevidad, prevenir enfermedades y demás. Y algo fundamental en la edad adulta... Eh, para la independencia entonces clave eh, poder tener buenos niveles de fuerza muscular a lo largo de toda la vida entendiendo que hay un rango de edad en donde vamos a producir masa muscular porque es nuestro seguro de vida para después simplemente caminar con libertad no necesitar asistencia, disfrutar de tus nietos, poder hacer jardinería y todo lo que nos gusta hacer ¿sí? o hasta prevenir, imagino vos, hablas de la longevidad quizás muchas veces ocurren en los adultos mayores determinadas caídas ...que tal vez podría evitarse esa caída uh -huh. o la problemática que genera la consecuencia de ellos... ...o sea que el hueso quizás estaría mejor cubierto, mejor revestido, digo. Tal cual, es así, así como vos decís. Eh, uno de los grandes beneficios que tiene el entrenamiento de la fuerza es eh, la producción de hueso... ...cuando a la medida que yo genero tensión en el músculo, porque voy a levantar algo pesado... ...esa tensión se transmite al hueso uh -huh. y por este mecanismo de mecano-transducción, de tensión uh -huh. mecánica... Eh, a ese hueso piensa, entre el hueso y el cerebro piensan, che, mirá, estoy recibiendo mucha tensión, mejor me pongo más fuerte. Claro. Te estoy haciendo una conversación como para ejemplificar, sí, pero claro. el hueso se termina poniendo más fuerte porque reciben más tensión y eso claro. lo hace gracias a el entrenamiento de la fuerza. O sea que no solamente vamos a tener la parte motora que nos mueve, que son los músculos más fuertes, uh -huh. sino toda nuestra estructura, uh -huh. que también va a estar más sólida, más fuerte, eh, y eso, como vos decís, va a prevenir un montón de enfermedades o patologías a largo plazo. ¿Y qué recomendación le darías a una persona que, por ejemplo, tiene 38 años y jamás trabajó, por ejemplo, la masa muscular? ¿Qué futuro puede tener y qué le recomendás como profesional justamente para la longevidad? Sí, sí yo creo que nunca es tarde, que si bien hay edades en donde eh, el efecto del entrenamiento de la fuerza es mucho más efectivo, que nunca es tarde. Lo primero, si nunca ha tenido experiencia... El entrenamiento de la fuerza, eh, le diría que se acerque con alguien que haya trabajado en entrenamiento de la fuerza para la salud, uh -huh. ¿sí? que pueda hacer una evaluación, ¿sí? que pueda medir sus niveles de fuerza e ir haciéndolo de forma progresiva. Claro. ¿sí? Teniendo en cuenta y sacando los mitos. ¿no? Hay diferentes mitos eh, por los cuales mucha gente no se acerca al entrenamiento de la fuerza. ¿Y por ejemplo cuáles son esos mitos? Y sí, por ejemplo las mujeres que hablando... Uh -huh comúnmente que se van a poner grandotas, ah. por ejemplo, eso no va a suceder mientras uno ent entrene en un entorno natural, sin tomar ningún suplemento, ningún esteroide, nada, eso no, uh -huh. va, no va a suceder. Eh, las mujeres que se van a poner grandotas, que no es para ellas, uh -huh. ¿sí? el hombre o, el, o ambos sexos piensan también que levantar cosas pesadas eh, los va a llevar a una lesión, a dolor, uh -huh. y realmente no es así, porque toda esa, la única forma que yo tengo de que mis células sientan el movimiento externo, estamos hablando de las células, del último, uno de los últimos eh, organelas de nuestro cuerpo, es a través de que yo le genere tensión desde mis músculos y modifique todo su comportamiento y eso sea como un despertar. Le hago a la célula, hey despertate, vamos a, a regenerarnos y a regenerarnos más fuerte. Uh -huh. eh, y así lo hace con las células de todo, no solamente del músculo, sino tiene repercusión, como decíamos, en el hueso, en las vísceras, ...en los huesos de la cara, uh -huh. en muchas cosas. Mariano, y también otro de los cuestionamientos... ...muchas veces sucede para con los más pequeños... ...que tal vez he visto como que se va desmitificando eso también, que por ahí dicen no, si sos un niño todavía no, no acceder a hacer fuerza, me parece que también se puede realizar algo de forma pre progresiva consciente, siempre y cuando yendo a un lugar donde el profesional también tenga estos objetivos bien claros sí como decíamos antes, yo creo que la clave está en que el profesional tenga eh, idea de lo que está haciendo uh -huh. ¿sí? para cuidar a la persona porque eh, tenemos que priorizar la salud y no el entrenamiento uh -huh. sí que eso por ahí muchas veces en muchos lugares choca hay que priorizar la salud. Después, sí, yo tengo mi postura, de, después de haber estudiado y leído, que fuerza eh, de los niveles que estamos hablando, que a lo mejor es por arriba de un 80% del peso que esa persona puede levantar, sería recomendable con todo un trabajo, con todo un acercamiento, después de los 16 años. Uh -huh. ¿sí? Alguien que eh, ya tiene simetrías musculares, ya está terminando o en la parte alta de su desarrollo. Pero cuando son chiquitos, fundamental, con toda la postura que tenemos hoy del día a día... Eh, inculcarla a los más chiquitos que gateen, que estén en cuatro patas, eh, claro. que jueguen ahí, que se agachen haciendo una sentadilla, que levanten algo del piso, prevenir todas esas cuestiones que hoy la compu, el celu o lo, lo sedentario en de, de las horas escolares y demás eh, terminan alterando la postura del chico y demás y después complicando toda su salud. Muchas veces también y justo me sucedía este fin de semana con una persona que es adulta mayor y ella misma decía estoy con una postura torcida y no me gusta porque tienen su espíritu ser coqueta digamos y esto también quizás por más que sea una persona adulta que no ha desarrollado uh -huh. con anterioridad o recientemente algún tipo de ejercicio va a encontrar la manera quizás de que aunque ya esto esté marcado empezar a corregirlo. Exacto, sí, no, seguramente muchas veces la postura no solamente tiene que ver con fuerza muscular, uh -huh. sino con la fuerza de sostén y eso yo se lo digo todo el tiempo a mis pacientes. Eh, nos vemos un poquito torcidos hacia uh -huh. adelante y pensamos que hay que entrenar los músculos de la espalda para uh -huh. estar más de derecho y es verdad, eso hay que hacerlo, pero fundamentalmente darle, darle, darle bolilla a algo que no le damos mucha bola que es el entrenamiento de las piernas. Claro. ¿Sí? En la medida que la persona, ya sea hombre, mujer, adulto, joven, tenga buenos valores y niveles de fuerza en las piernas, es nuestra base, es su tentación. Eh, entonces todo para arriba va a ser más, va a ser más fácil, con menos dolores, eh, con mejores palancas. Entonces eh, darle importancia a eso, para la postura, al entrenamiento y a los niveles de fuerza en las piernas. Y eso se va a generar con ejercicios que por ahí tenemos disfuncionales por nuestra postura, que son una sentadilla, un peso muerto... Eh, que son ejercicios que muchas veces son lesivos, que nos lesionan. Uh -huh. eh, cuando el profesional que te está llevando el entrenamiento no está con vos, no sabe los correctivos, no sabe progresarlo correctamente. Uh -huh. Entonces, entrenamiento de la fuerza adaptado para cada uno. Uh -huh. Bueno, y en este caso también para ir logrando los objetivos y hoy por primera vez tenemos el placer de recibir a la licenciada de nutrición y profesora universitaria Lara Bolatti, que ojalá que sea la primera de muchas, ya le vamos extendiendo al aire la invitación. En este caso, ¿cómo se complementa la alimentación? ¿Debe sí o sí hacerse algo en mi alimentación para realmente obtener resultados en mi musculación? Yo considero que es muy importante el tema, bueno antes que nada buenas tardes, eh, considero que es muy importante el tema de la alimentación acompañándolo a lo que es entrenamiento de fuerza, sumado a un buen descanso, que Mariano seguramente lo ha mencionado en, en varias oportunidades, y al consumo de agua. sí. Eh, en lo que es alimentación considero de que es muy importante un buen aporte de proteínas. Y como él mencionaba el tema del ejercicio de fuerza y volver a lo primitivo, volver al, al gateo, volver al, a la sentadilla, volver a lo que primitivo, considero que está bueno volver a lo que es la alimentación en sí, la alimentación real. Uh -huh. La alimentación que, eh, que no, no consiste en procesados, sino recurrir a lo que es la fuente de alimentación, que son las carnes, frutas y verduras, huevos, siempre adaptándonos a la edad del paciente, al sexo femenino masculino. Y cuando él menciona el tema del ejercicio de fuerza, también es muy se ha visto muchos años de que para el descenso de, peso, descenso de peso, por ejemplo, no acompañarlo de ejercicio de fuerza, sino de ejercicio más aeróbico. Y en los últimos tiempos se ha visto que el ejercicio de fuerza lo que hace es también o sea, eh, la grasa transformarla, si lo podemos llamar de esa manera, él va a hablar con mayor propiedad, el músculo, y ese músculo aumenta el gasto energético también. Uh -huh. Entonces también es recomendable en un plan de descenso de peso, el tema del aporte de proteínas es previo al ejercicio, es post ejercicio al igual que la hidratación y eso depende de cada paciente. Suele llegar consultas con el tema de la suplementación con proteínas porque hay muchas veces que en ciertos lugares siempre se re recomiendan sin tener en cuenta que hay un nutricionista que estudió para eso. Entonces, la idea es que siempre se tenga en cuenta el ejercicio y siempre se acerque a un profesional de la salud capacitado para tal fin, ¿sí? Uh -huh. Lara, y en este caso, en estos tiempos, que también era una pregunta que a veces planteábamos a Mariano, ¿notás que quizás más personas se interesan por lograr construir en este proceso de mejorar su salud, una alimentación más consciente, más saludable, ¿notás que va cambiando en esa la sociedad o que realmente los productos procesados siguen invadiendo plenamente? Yo considero de que lo que se ha logrado también con la ley del etiquetado frontal es concientizar a la <tose> población y también eh, la gente toma conciencia de que eh, de que es importante acercarse al profesional y demás sin manejarse con internet o manejarse, sino siempre recurrir a la fuente que tiene la fundamentación, digamos, de lo que conoce y lo que, de lo que sabe, digamos. Uh -huh. Sí, pero la gente se ha, se ha acercado un montón y siempre complementarlo. Trabajamos muy en equipo en ese sentido con el tema del ejercicio y la alimentación como dos pilares fundamentales de una vida sana. Para esto también en cualquier etapa de la vida se podría dar inicio porque entendemos que muchas veces dicen los más pequeños son como esponja, absorben enseguida y quizás el adulto o los que estamos más adelantados en edad venimos ya con una estructura quizás de cierta alimentación pero es posible cambiarla Es posible, creo que eh, no existe edad como dice Mariano respecto al ejercicio de fuerza es súper importante el tema de una alimentación eh, saludable a todo momento, a toda edad Sí está bueno, quizás en las edades tempranas, uh -huh. el jardín de infantes y demás, poder dar charlas. Eh, me he acercado a colonias de vacaciones en las uh -huh. cuales se ven buenos resultados porque los chicos, como decís vos, son esponjas. Eh, pero está bueno también que sea cualquier edad para poder prevenir enfermedades a futuro y para tener concientizada la población de lo que realmente está con consumiendo. ¿sí? Uh -huh. Y cuando hablamos de alimentación saludable, <coughs> disculpen, este, ¿qué tips nos podés dar, nos podés comentar para los que estamos viendo el programa a qué se llama? Ya que sos una profesional de la nutrición, que nos digas eh, cuál sería esa alimentación saludable. Como mencionaba anteriormente, <coughs> creo que volver a lo que es alimentación real sin, sin ultraprocesados, sin procesados, carnes, huevos, frutas, verduras... Y aprender a elegir, por ejemplo, frutas y verduras de estación, que son las que el cuerpo realmente necesita mm. y que, entre comillas, encontramos quizás a veces más económicas en la verdulería. Eh, el, elegir las carnes que quizás encontremos, digamos, buscando precios con la situación actual que estamos atravesando y demás, uh -huh. pero siempre teniendo en cuenta de recurrir a lo natural, a lo claro. que viene de la, de la naturaleza, uh -huh. sin ultraprocesamientos, por ejemplo enlatados, eh, ricos en sodio, ricos en conservantes. Hmm, ricos que no terminan siendo ricos, porque claro. verdaderamente nos empobrecen de salud oh. en este caso. Y por ejemplo, hablamos de el perfil de una persona que tiene este objetivo a través de su nutrición, de lo que conlleva el proceso de alimentación y así también a la par el entrenamiento. ¿Qué orientación va a ir teniendo esta persona? ¿Cómo se va a ir dando esta construcción de estos objetivos? Claro, es, el paciente se acerca quizás y tiene el objetivo o de ganar más masa muscular también puede ir acompañado de una pérdida de peso o de una ganancia de, uh -huh. de peso y siempre eso se va acompañando en función a un cálculo de porcentaje de grasa de músculo y bien teniendo en cuenta el objetivo a corto plazo para lograr un objetivo a mediano y largo plazo que eh, construyamos en conjunto ¿sí? uh -huh. o sea, sea con el profe que acompañe y con lo que el paciente realmente busca con la compañía de la nutrición Así es hincapié también en esto de tener en cuenta qué consumo antes y después del entrenamiento porque qué proceso se da en nosotros en esa inmediatez de, de ese momento Claro, en realidad el cuerpo necesita en el último tiempo se ha visto de que muchas personas entrenan en ayunas, que eso depende de cada paciente o de cada persona en particular, las necesidades y demás, porque hay personas que están preparadas y hay personas que no, para consumir algo antes de un entrenamiento. Se considera más o menos una hora, una hora y media antes de entrenar, eh, consumir algún producto, o sea, algún alimento que, que mezcle carbohidratos con proteínas y luego de ese, entre, de ese entrenamiento y demás de fuerza, recuperar el músculo con algo fuente de proteínas. Fuente de proteínas hago referencia a las de alto valor biológico que serían las carnes, los huevos, bien, uh -huh. y fuente de carbohidratos que provengan de lo que es natural, las frutas, frutas secas, claro. que también tienen contienen alto contenido de ácidos grasos buenos. Uh -huh. Y en este caso, por ejemplo, a modo de repaso, como siempre decimos con Mariano también y cualquier profesional, cada cual, cada persona es un mundo, por lo tanto, debe acercarse al consultorio y aquí hacemos una introducción o de manera detallada, pero más superficial, lo abordamos. Y yo tengo que pensar en una merienda o en un desayuno que tenga estas proteínas, desde lo dulce, por así decirlo, qué me puedo elaborar yo, porque tal vez me elaboro algo en casa que deja de ser ultraprocesado antes de ir y comprar algo, que tenga la presencia de proteína más allá del huevo, de la carne... Consideramos en realidad de que en vez de recurrir a una galletita dulce, por ejemplo, mm -hmm, que es claro. procesado y viene en paquete y demás mm -hmm. Más allá de que hoy estamos frente a la ley del etiquetado y demás La idea es quizás hacer galletitas caseras en casa, que tenga mayor contenido de ácidos grasos buenos Como elegir un coco rallado, eh, sumar huevo, que a aporta el tema de, ahí de proteínas eh, Elegir toda esa parte digamos, hacer algo desde casa, mm -hmm, digamos, claro. de natural Y no sé si responde a tu pregunta Sí, exacto, sí. bien ¿Ibas a decir algo? No, que por ahí uno asocia el adelgazamiento con el no comer o el no consumir o el eh, consumir lo menos posible, ¿verdad? Eh, y te quería preguntar, mitos, por ejemplo, para adelgazar... ¿Tengo que sí o sí comer las cuatro comidas o más, según tu respuesta, o directamente me salteo? Que aunque coma algo rico viene en el almuerzo y algo muy poquito en la cena. Yo considero que en el último <coughs> tiempo, porque estuvo muy de moda que el gasto energético se estimulaba comiendo muchas veces al día. Uh -huh. Entonces se daban las cuatro comidas, las dos colaciones. En el último tiempo se estuvo evaluando que cada persona tiene que escucharse a sí misma y comer cuando realmente hay apetito, realmente. Uh -huh. Eh, respetando sus horas de... Dos horas de reposo digestivo, que son súper importantes en cualquier persona, a cualquier edad. Es decir, desde la última comida del día hasta la próxima comida del día siguiente tendrían que pasar 12 horas para eh, poner, digamos, en reposo y hacer una reactivación metabólica. ¿Sí? Es necesario para todas las personas. Así que, cada cuerpo se tiene que adaptar al, al, a escucharse a uno mismo. Creo claro. que se está estudiando más el tema del escucharse a uno mismo y comer cuando uno realmente tiene apetito y no comer porque tiene que respetar colaciones y demás. Bien, hablaste también de que hay que tener un buen descanso, puede sí. ser, bien. ¿Qué eh, puedo eh, cenar, por ejemplo, como para que me ayude a poder descansar? En realidad mejor? lo que se estima es que más o menos la persona tendría que cenar dos o tres horas antes, antes de acostarse a dormir. Uh -huh. Otra cosa es el tema del uso de luces azules antes del descanso y demás, que también está bueno no usar. Eh, tema celular bueno, que difícil complicado. en la actualidad eh, bueno y el tema del consumo con, consumir algo quizás eh, hacer una merienda cena a lo mejor si veo que se me hace tarde y demás y hacerla a las 7, 8, de, o sea, 19, 20 horas para poder consumir algo liviano puedo en realidad incorporar lo que es fuente de proteínas con o sea un plato distribuido de la manera que en realidad a la persona le guste porque tampoco está bueno obligar a, a comer algo que a uno no le uh -huh. gusta pero que sea equilibrado por ejemplo eh, un palma de la mano quizás de a lo mejor de alguna fuente de proteínas eh, y un cuarto del plato de carbohidratos y un, la mitad del plato de alguna verdura claro. por ejemplo se estima que digamos se sabe que lo que es papa batata y demás mejoran, un desca mejoran el descanso ah, durante de la noche siempre en la porción justa sí claro y con este horario que y la papa que frita. Tener. frita claro claro porque siempre enseguida lo asocia y el organismo que es. Se, se vuelve adicto a estas eh, cuestiones que no son las, las más agradables o las que nuestro cuerpo. Claro, porque envió. todos. Es, es, o sea, está el mito ese de tenerle miedo a la papa o que claro. unas ciertas mm -hmm. verduras o ciertas frutas. El hermoso almidón que me inflama, que me hincha. La idea es quizás a lo mejor consumirlas, pero tiene que ver la forma de preparación mm -hmm. de esas para que se. Se, se produzcan cambios uh -huh. y no generen lo mismo en el cuerpo. Y hablando de mitos y de modas, ¿no es cierto? ¿Qué onda con esto lo del ayuno? Porque viste que lamentablemente lo bueno es que ustedes siempre nacen hincapié, tanto sea para la actividad física o para la alimentación, acérquense a un profesional de la salud, que es lo que deberíamos de ser todos. Pero como estamos en esta era tan de, de inmediatez a través de cualquier pantalla que tengamos acceso, es como que cada uno, viste, se, se maneja como quiere. Entonces, eh, ahora está, por lo menos así lo, lo chusmeaba hace unos días en las redes sociales, con respecto a esto de eh, ¿Cómo es que se llama? El ayuno, sí. ayuno intermitente. ¿Qué, qué, ¿Qué hay de verdad y qué se aconseja desde un profesional de la salud? Yo considero de que cada persona <coughs> es un mundo y que no todas las personas están adaptadas o pueden hacer ese ayuno. Uh -huh. eh, lo que te mencionaba, lo del tema de las 12 horas de reposo digestivo, fundamental y quizás una vez a la semana se puede hacer un ayuno de reparación que sea de 16, 18 horas, pero no, toda la no todas las personas ni a todas las edades ni todas las situaciones biológicas están preparadas para lo mejor. Claro, por porque yo, por ahí también eh, surgían estos debates en, en, en redes sociales. El decir, che, pero al final mi metabolismo no se pone más lento, ¿cómo es? ¿No, no acumulo? ¿Viste, claro, como, un montón de... vos hoy marcabas, bien sí, decías, que tenías que hacer todas las alimentaciones porque eso iba a generar que tu sistema digestivo trabaje más. Exacto. Entonces... Mariano también en esto me puede ayudar, el <risas> tema ayuno y demás. Eh, sí, yo creo que... El ayuno intermitente es una gran herramienta, uh -huh. es una tremenda herramienta, pero bueno, que hay que ubicarlo en el contexto. Si Estamos frente a una persona que, por ejemplo, uh -huh. te, vayamos a casos un poquito extremos para, para sí, poder sí. visualizarlo. Una persona que, por ejemplo, tuvo una cirugía de columna y necesita ganar masa muscular. Sabemos que el ayuno intermitente largo de 8 a 16 horas va a ir en contra de la producción de músculo. Uh -huh y en beneficio de, de algunas cuestiones de reparación. Entonces, si yo necesito músculo, esa persona no es apta para el ayuno intermitente. Claro. Si tengo una persona, por ejemplo, diabética, uh -huh. ¿sí? con una insulina descontrolada y demás, eh, cenar muy temprano, ayunar toda la noche y romper el ayuno cerca del mediodía con eh, un alimento de bajo índice glucémico, seguramente se va a ver beneficiada por su contexto. Tenemos una persona que necesita ganar masa muscular, y otra que necesita perder grasa y también ganar grasa muscular. Claro. Entonces, hay que ubicar, son todas herramientas y hay que ubicarla en la persona correcta. Uh -huh. Hablabas también haciendo mucho hincapié del huevo, que se lo ha juzgado mucho. Cuánta mala prensa. Genera, no genera colesterol, cómo impacta. Eh, es, ¿Qué información el, hay actualmente claro, sobre esto? En el esto? último tiempo se ha estudiado que el huevo no aumenta los valores de colesterol como se creía. Entonces, <risa> es como una buena herramienta para aportar proteínas durante el día, por ejemplo, que quizás un bife de pollo no consumimos a las 5 de la tarde claro. Claro, sí, eso depende de cada uno y cada paciente ¿Es verdad? así que eh, quizás un omelette o un huevo revuelto o un huevo duro o dos huevos duros nos salvan de no consumir sí. ¿y la porción justa sería uno o dos? no, en realidad eso depende del ah. entrenamiento de cada sujeto y claro. que depende del gusto de cada uno pero sobre todo del peso del sujeto de lo que busca el sujeto cuando va a la consulta hablando del sujeto al ser humano sí, sí. Nada. y del entrenamiento que realiza, cuántas veces a la semana, tiene que tener en cuenta un montón de parámetros. Por eso es importante acercarse a un lugar en el cual se trabajen en equipo y donde el profesional, tanto de la nutrición como el profe, estén alineados. Okay. Y, hablando... uy, sí. disculpa, el otro no, día por charlábamos por... con Lara de un estudio eh, que, que leíamos que, por ejemplo, <risas> el huevo, obviamente, considerado un superalimento ¿no? de fuente de proteínas y de vitaminas una población con grados de nutrición, uh -huh. nada más se la alimentó con, con huevo y en 10 días remontaron todos los valores, o sea, wow. es un súper alimento, ¿no? Uh -huh. El tema es cuando lo consumíamos y nuestra vida seguía siendo sedentaria. Ah, claro. No usábamos esas grasas. Uh -huh. mm. Por eso siempre a lo primitivo. Claro. <risa> y en este caso también preguntarte, sabemos que debemos hidratarnos, que nuestra composición corporal fundamentalmente es agua, pero qué importancia viene a tener explícitamente desde la visión nutricional, la hidratación, si nos hidratamos correctamente con agua, qué beneficios vamos a obtener y si lo hacemos más o menos o no correctamente, cómo nos va a perjudicar esto. Es súper importante el tema del consumo de agua y cuando hablamos de agua no hablamos de mate, cebado ni de ninguna infusión que esté tibio o caliente sino el tema del agua pura uh -huh. siempre eh, segura, digamos, agua potable y demás es súper importante ese consumo y depende de cada sujeto el consumo de agua se estima que más o menos en dos litros es un valor promedio obviamente no en un niño de cinco años porque depende también del peso del, del paciente, digamos eh, pero la idea es que... Eh, Todas las reacciones del cuerpo necesitan agua para llevarse a cabo. Sí. Y el agua es tanto importante como para el consumo, como para la higiene, para todo en realidad uh -huh. es importante el tema de la presencia del agua. Y por ejemplo, una persona que no tiene el hábito hecho de consumir y tomar el agua eh, que se necesita ponele, ¿no? Yo conozco gente que toma muy poquita agua porque, claro, toma mucho mate o alguna otra infusión. ¿Cómo me puedo generar el hábito? Eso es algo que siempre surge en el consultorio. Y suele haber gente que puede ponerse una alarma, claro pero eh, la, lo que más funciona y dentro de todos mis años de experiencia y demás es tener eh, su botella sí. e ir controlando con su botella de atraditos pequeños porque cuesta. Cuando una persona, uh -huh. yo que por ejemplo estoy súper acostumbrada, claro. tres litros llego pero lo tomo de, de nada quizás. Y no solamente en el entrenamiento, sino durante todo el día. Exacto. ¿sí? Pero hay una, a la persona que le cuesta más, entonces, tener tu botellita e ir controlando con botellas. Los claro. vasos creo que hace perder a la persona. A me mí me cuesta to... muchísimo tomar agua en un vaso. Yo claro. una botella de medio litro la Toma. tomo como nada. Por eso. Claro. Es sí. con lo que se ve, digamos, respecto a los años que, que tratás de eh, de agua. También te ayuda en, eh, de alguna manera, decir más o menos cuánta agua pudiste tomar en el día para sí. controlarte con más Porque exacto. el vaso es más difícil, claro. si estás afuera, sí. sino, entonces tener tu botellita y llevarla sí. en tu cartera, como llevamos el celular, sí. claro. está bueno el método de tener tu botellita y llevarla a todos lados. Sí. Sí. Bien. Uh -huh. Bueno, obviamente nos quedan muchas preguntas por hacer, pero por favor oriéntenos de qué manera, de qué forma también nosotros o los televidentes y oyentes, pueden contactarse con ustedes. y tienen quizás también, como preguntábamos a Mariano, algún perfil en redes sociales donde compartís información, quizás, Lari, que nos permita acceder a una información que también se da a través de redes sociales, pero al menos ya te tenemos más cerca, te sentimos con más confianza que tanta información que encontramos en las redes. Así que, ¿dónde los encontramos? Y también, ¿cómo podemos acceder a pedir un turno para poder atendernos? Eh, bueno, los dos y Lara Fundamentalmente trabajamos en Caminos, en el primer piso de Patio Casey, del Shopping. Pueden contactarnos a través de WhatsApp al 69 63 Y bueno, en redes sociales, Caminos Centro Terapéutico y Deportivo. Y Lara. Bien, eh, yo soy en Caminos, obviamente, los martes y jueves, así que contactan ahí y de ahí les van a pasar mi contacto para manejar el tema de turnos, que es de manera individual, digamos, lo manejo yo a la agenda del turno. Algo que les haya quedado pendiente por si las dudas, aclarar, decir... a mí, ¿Puedo decir algo 30 segundos rápido? por sí, sí. supuesto, el aire hay algo, hay algo muy muy famoso que se habla de la gente que está queriendo hacer dieta y lo comento porque es algo re común uh -huh. y, y que realmente sí. frustra mucho a la gente sí. y le pone una emoción muy negativa al querer cuidarse. que es, ¿Vieron ese famoso efecto rebote? Cuando uno, Exacto. Cuando uno empieza con una nueva alimentación, baja unos kilos y como decía Lara al principio... Desde siempre se eh, condicionó al descenso de peso con la actividad aeróbica. Uh -huh. Cuando yo empiezo a hacer mucha actividad aeróbica, empiezo a, y, y bajo eh, mi ingesta, ¿sí? el cuerpo empieza a trabajar con menos ingesta de alimento, con menos calorías y solamente en un tipo de sistema sin activar el músculo. Entonces, pierdo peso y en esa pérdida de peso también pierdo músculo. Claro. Cuando me abandono esa dieta, tengo menos músculos que el que se iba a, de alguna forma, entre comillas, comer, eso que yo alimento. Y el menor índice de masa muscular hace que yo aumente más de peso que antes. Ah. Porque no solamente perdí grasa, sino que también perdí músculo. Entonces, en este ejemplo, lo que les trato de transmitir es la importancia del entrenamiento de la fuerza. Claro. Hay que tener un músculo activo, tratar de crearlo para que pueda metabolizar todo lo que anda dando vuelta. Bueno. Uh -huh. Sí. Dos segundos teníamos escuchando la timidez totalmente. del comienzo y ahora ya me quería encanta. quedarse sí. eh, Respecto al tema de, cuando hablábamos del tema de las horas de reposo digestivo, uh -huh. ayuno No es de un día para el otro, uh -huh. no Bien. todas las personas están preparadas Y no es mañana hago 24 horas de ayuno o 48 horas de ayuno de, de un ayuno eh, La idea es que si yo estoy muy pendiente, me faltan dos horas porque la nutricionista O porque alguien me dijo que el cerebro registra eso y en vez de quemar calorías, las reserva. Entonces yeah. quizás estoy buscando el descenso de peso, porque es muy común que busca el descenso de peso, pero yo estoy muy pendiente de falta una hora, falta dos horas. No, en realidad rompo salgo de desayuno con alimentos de bajo índice glicémico, sea diabético o sea para un descenso de peso, eh, pero no estoy pendiente del reloj y de los horarios y demás. Sí, era Perfecto. eso el último Perfecto. la última recomendación. Lo último por hoy. Sí. Por hoy. Bueno, y así teníamos, como decíamos, al licenciado Mariano Torres, también acompañado hoy por otra de las integrantes de este equipo interprofesional de Caminos. Hablamos de la licenciada en nutrición y profesora universitaria, Lara Bolatti. Así que gracias a ambos por el tiempo, sí. por sumarse a la a, a la Z para poder compartir información. Y como siempre decimos, es una sugerencia. Abrimos tal vez brevemente el telón, pero desde ya. Pueden sumergirse en todas estas informaciones y con una visión personal en las consultas que cada uno va a poder obtener resultando de algún turno que soliciten con cualquiera de los profesionales. Así que gracias. Nosotros vamos a una brevetando tanda para luego volver con más. Ver la nueva imagen de y